Hola a todos, chicos y chicas, y hey, tú, estamos en un nuevo video y les enseñaré cómo usar Pivot Animator. Ok, primero es lo básico, cómo ver el personaje. Primero, con espacio, podemos hacer esto. Bah, de hecho, les será cómo hacer una animación fluida. En principio, seguramente ustedes comienzan así, después siguen así. Después de eso soy como que saludo. Ya sé cómo quedó. No queda fluido. Muy bien. Estamos buscando hacerlo fluido. Voy a hacer todo esto. Bien, acá. Espacio. Nada, nada, nada, nada. Ok. Vamos a hacer una nueva, una no guarda esto, porque se me ha dicho. básico. Y yo voy a mover el personaje de lento. Mira. Yo voy a hacer cada vez que se mueva más rápido. Vieron, a mí sí me sale el fluido. Que no es difícil hacerlo. Eh, en sí, no es tan difícil hacerlo. Bueno, si también quieren conocerse el fluido, comencen. Lento, vayan, vayan, vayan y vayan. Lento, vayan, vayan. Como está la noche de bien, bien, bien, bien. Bien. Tenemos un... Vieron, me sale el fluido O sea, a mí ya me está saliendo Pero les estuve practicar En segunda Si van a hacer, no sé Un movimiento, un modelo de brazo, no hagan esto No O sea, no digo que no den una vuelta si quieren no esto No, dejen todo este espacio libre De acá hasta acá es mucho espacio despreciado de acá hasta acá es mucho espacio despreciado yo les recomendaría hacer esto mira al menos para que les sea un poco mejor hacer esto al menos hacer eso, ahora miren cómo quedó. acá ven cómo como ese es como lo hacen ustedes usualmente. Pues la segunda fue la mía. Que bueno, me anda mejor. Ahora, me voy a decir otra cosa. Esto no tiene nada que ver con el fluido. Ahora yo voy a abrir una figura. Voy a añadir una figura. Esto me cae. Okay. Espérame que voy a achicar esta cosa de acá. Vamos a hacer esto. No. 30. 10. 20. Okay. 20. Esto, es, esto de ahora. Mira. Ustedes quieren tener un arma. ver una figura principal. Pongan este de acá. El que estoy mostrando con el mouse. Lo apretan. Lo ponen. Esperen un momentito Bien Después de eso Hacen esto Y lo dejan Ay, lo espero Ok, estoy confundido un poquito entonces Blake. Y voy a leer otra vez la figura tengo la figura acá, agarro esto de acá, agarro esta parte, y pongo así, pues no, así no, agarro esto, pongo esto y acá, pues agarro esto, y listo. y listo, mira, ya tiene el arma, Ok, ahí tienen toda la animación completa Como ven queda bien Y así es. Ahora, últimamente quizás una animación fluida Mira Lo puse fluido pero no lo es Voy a guardar esto para después seguir Le voy a poner el tutorial Tutorial Ok, listo Ahora, esta animación es fluida Pero bueno lo traté de hacer, no salió eh, no, no, no, no, no, Y bueno Miren ustedes usted te Piensen se Cómo está A mí eso me parece el final fluido Nada más que eso Es lo único que me parece fluido al final, pero bueno. Okay. Ahí nada más me parece fluido al final y nada más que eso. Entonces ahora vamos. No lo sé. Ahora saben cómo muy fluido. Comiencen de lento a ser mejor. Lo único que les digo es con fondo de pantalla. Pues, chao.